hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com en esta ocasión os traemos second earth que bueno si sois seguidores de nuestra página web pues sabréis que se trata de un juego de estrategia tower de fans que bueno está desarrollado por por la gente de free lives eh, gente pues que ha desarrollado eh, juegos como por ejemplo el conocidísimo Broforce bueno en esta ocasión se trata de un juego que está en un estado muy muy inicial por lo que puede tener montones y montones de, de fallos pero que bueno pues en este momento nos permite eh, jugar eh, pues, eh, de una forma bastante bastante completa y divertida y, y bueno, pues nada, vamos a entrar, como veis aquí pone Alpha Pills, eh, entramos y tenemos 11 fases ahora mismo para, para jugar. Eh, el juego está desarrollado con Unity, ¿vale? Y eh, bueno, pues como os decía, es completamente gratuito, en este momento lo podéis descargar desde la página de Itchio, que, bueno, pues os dejaré el enlace por ahí abajo en la descripción del video. Bueno, pues nada, vamos a jugar una, la primera misión para que veáis eh, para que veáis cómo es el juego y que vosotros pues, lo probéis si os apetece. Allá vamos. Nos vemos aquí a la primera fase que se llama New Horizons. Pues bueno, pues el juego, como os decía, es un, un Tower Defense típico. Eh, nosotros en este Tower Defense pues tenemos una base en la cual pues eh, recolectamos recursos... Eh, también dinero y por supuesto pues necesitamos energía para necesitamos energía para poder eh, alimentar nuestra base y poder construir pues eh, las estructuras que necesitemos para defendernos nos van a atacar eh, pues hordas de, de aliens eh, con aspecto de insecto que van a, a tener pues eh, como misión destruir nuestro nuestra base vale vienen desde aquí arriba y bueno, pues es como todos los Tower Defense, tienen pues eh, varias oleadas y tenemos que, que aguantarlas. Vamos a empezar con la primera oleada y bueno, pues en primer lugar vamos a construir un poquito, eh, vamos a ver qué opciones tenemos por aquí. Tenemos eh, opciones de infraestructura, que, que bueno, pues son infraestructuras eléctricas en este caso. Eh, tenemos eh, la posibilidad de poner capacitadores los capacitadores son una eh, es una pieza importantísima en este juego porque nos permiten acumular energía que luego podemos utilizar eh, para destruir eh, las hordas de, de aliens es muy probable que la casca el juego es bastante complicadillo cuesta pillarle el truco y, y bueno pues eh, antes de jugar este, en, en este vídeo, pues he eché una partidilla y me metieron bastante caña ya en la primera fase. O sea que, si veis que pierdo, no os asustéis porque es completamente normal. Bueno, pues como os decía, vamos a empezar aquí con un capacitador que va a ejercer la función de acumular energía para luego poder utilizarla en las defensas. ¿Vale? Bueno, también eh, tenemos eh, pues el tema de los, de los postes. Los postes lo que nos van a permitir es llevar la electricidad a las zonas que nosotros necesitemos llevar. Vale, vamos a poner un par de postes aquí. Y por ejemplo, pues otro par de postes aquí. Eh, para llevar electricidad a estas zonas. Y cerrar el paso a los aliens. Luego eh, tenemos, eh, por ejemplo, pues aquí en, en la parte defensiva. Si os fijáis aquí aún no tenemos opciones. En la parte defensiva tenemos eh, para crear paredes. Para crear torretas. Para crear, pues. De torretas Tesla que son mucho más caras pero efectivas porque se cargan a los eh, aliens que están en una zona de, del tirón y luego tenemos una torre eh, pues de, de mandatos vamos de, de, de dar órdenes no sé es que no, sé, no sabría cómo traducirlo bueno esta torre lo que va a permitir es que el consumo de, de energía de las de las torretas sea mucho menor y por lo tanto bueno pues eh, puedan disparar más bueno lo primero que vamos a hacer es algo importantísimo es crear una barrera para que los aliens no la atraviesen tanto aquí como aquí y después eh, bueno como os fijáis se nos va acabando aquí el, el mineral que, que, que utilizamos eh, tenemos que empezar a crear eh, pues eh, algo importantísimo los paneles solares sin paneles solares no vamos a conseguir energía y si no conseguimos energía no podemos hacer nada es lo más importante de todo vale bueno pues vamos a empezar porque ya no tenemos recursos de ningún tipo y comienza la primera oleada que nos da un pequeñín margen pues para para ir construyendo eh, algunas cosillas Vale. Eh vamos a empezar eh, poquito a poco si os fijáis aquí estos camiones van recolectando mineral y lo llevan pues desde la mina hasta eh, bueno, pues a esta base tenemos que evitar que los aliens lleguen a la base y que nos destruyan las infraestructuras porque si no estamos eh, fastidiados vale eh, bueno pues vamos a empezar a colocar por aquí alguna torre de defensa aunque no nos llega el dinarito después tenemos esto que estáis viendo que son las tormentas de arena que lo que producen es que no tengamos electricidad vale tenemos que tenerlo en cuenta cuando hay tormentas de arena no tenemos electricidad por lo tanto los acumuladores aún incluso aún son mucho más importantes bueno ya tenemos un montón de mineral vamos a crear como veis por aquí bueno pues una, unas cuantas torretitas tenemos que hacer ya empezar a hacer torretitas porque si no nos van a fundir aquí vamos a poner una aquí y otra aquí por ejemplo y otra aquí y otra aquí bueno tenemos 200 de dinero que nos va a permitir meter más capacitadores importantísimos como os digo y también eh, por supuesto los paneles solares también son importantes. Aquí, si os fijáis, están los aliens, que ya están siendo atacados por nuestras torretas. Ahora, en la primera oleada, obviamente son muy fáciles, pero luego se complica mucho más la cosa. Bueno, vamos a crear más. Como os digo, esto es lo más importante. Tener una buena cantidad de, de paneles solares. Y bueno, pues se ha terminado se ha terminado la primera oleada la hemos completado con éxito tenemos que mejorar estas defensas como como es lógico y también, bueno, pues eh, ir añadiendo como podamos aquí, pues, eh los capacitadores para, para que se nos acumule más energía aún vale cuanto más paneles solares, solares más, eh, te, más capacidad tendremos de, de recolectar energía y cuantos más capacitadores de acumularla vale bueno pues comenzamos con la segunda oleada nuestros camiones siguen recolectando el mineral tan necesario y eh, vamos a colocar pues un par de torretitas más si podemos para evitar pues, que nos hagan pupilla eh, estos bichejos tan feos. Vamos a ver, 55. Ponemos otro aquí. Ahora, como veis, es muy muy sencillo el tema. No, no, no hay mucha complicación. Pero después se va a complicar bastante más. Vamos a meter más torretas. Tenemos posibilidad de meter algún capacitador más, sí. Pues, importante siempre que tengáis la posibilidad de meterlos colocadlos, porque es que ya veréis que con el tiempo son tremendamente necesarios vamos a seguir metiendo torretas aquí por ejemplo hay más pared eh, otra torreta otra torreta y otra torreta yo creo que con esta cantidad de torretas podemos hacer frente a lo que se nos echa encima sin problemas por lo menos en esta oleada más capacitadores y vamos a, a poner un poquito más de energía importante la energía para alimentar nuestra maquinaria de defensa bueno como veis ahora aquí viene mucho más bicho que antes tanto, es también bastante más difícil. Fijaos cómo ataca las torretas. A intentar acumular un poquito de, de energía para poner la torreta Tesla para que la veáis más que nada bueno se ha acabado la segunda oleada la hemos superado sin problemas y, y bueno pues eh, podemos comenzar con la siguiente Lo no hemos tenido desperfectos Mientras tanto esto va acumulando poquito a poco. Yo creo que con esta cantidad vamos más que sobrados. Seguimos colocando capacitadores poco a poco. Y vamos a ahorrar un poquito para poner... Eh, al menos una, una torre Tesla para que veáis cómo, cómo es el juego vale, bueno, una cosa eh, si, si le damos aquí eh, podemos ver los controles que tenemos vale, eh, pero no tenemos ninguna opción más eh, como os dije el juego está en una versión muy muy temprana de su desarrollo y tiene muy muy poquitas opciones pero eso no quita de que sea bastante, bastante divertido y, y bueno pues que enganche, eh, la verdad es que está, está muy bien y bueno, como os digo, es gratis. O sea que, si no lo pilláis es porque no queréis. Vamos a poner aquí una torre Tesla. Y vamos a ahorrar para otra torre Tesla. Vamos a meter otro capacitador más que podemos. A ver dónde está. La bichería toda. Supongo que saldrá de un momento a otro... capacitadores bueno como veis el orden es importante ¿vale? mantener pues eh, un poquito el orden en el, en el juego desde mi punto de vista es ideal para tener pues unas infraestructuras lo más adecuadas posibles y ahora bueno vamos a meter también alguna torreta más en cuanto podamos por ejemplo por aquí otra por aquí y vamos a ver cómo, cómo actúan las torretas Tesla, si es que conseguimos que lleguen los aliens a hacer Como veis, ya está actuando, está mandando rayos. Si fijáis, están cargados a toque las, las torretas. Si no pusiéramos capacitadores por mucha cantidad de, de paneles eh, solares que tuviéramos, no conseguiríamos sobrevivir. Y bueno, pues esto ha sido la ha sido la primera misión de, de este juego de Second Earth. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Eh, la segunda misión, si la queréis eh, ver, pues os recomiendo que os vayáis a la página web de Itchio, donde está alojado este juego. Lo descarguéis y lo juguéis, que es un juego muy muy recomendable y muy divertido. Y, y bueno, pues eh, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Eh, como siempre, os recordamos que somos Jugando en Linux.com y que podéis seguirnos, aparte de nuestra página, como es lógico, en nuestros eh, canales de YouTube, de Twitch, en nuestros grupos de Telegram, Discord, Matrix, en nuestros foros... Y bueno, por supuesto, en nuestras redes sociales de Mastodon, Facebook y Twitter. Y nada, como siempre, pues si os gusta el vídeo, dadle a like. Os lo agradeceremos muchísimo. Si os gusta el contenido de nuestro canal, pues suscribíos y así os llegará una notificación. Y, y bueno, por supuesto, si queréis hacer cualquier tipo de comentario sobre este juego o sobre lo que queráis relacionado con los juegos en Linux, encantadísimo de leerlo y de contestarlo. Y nada, eh, también os dejamos un enlace por ahí abajo de Paypal por si queréis hacer cualquier tipo de donación para nuestro, nuestra página web para cubrir los gastos de hosting y dominios, ahí podéis dejar lo que queráis o lo que podáis nosotros os estaremos muy muy agradecidos y nada sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo hasta la próxima chavales, chao chao chao